El nacional de manera simultánea con todas las provincias, así es que bueno, estamos muy contentos por eso. En principio se van a vacunar las personas que tengan bueno, alguna comorbilidad y que sean dentro también del ámbito de la salud eh, y también los, eh, la vacunación antigripal pediátrica que tiene que ver entre los seis meses a 24 meses. ¿Cuántas dosis, eh, ¿De cuántas dosis dispone la provincia para esta campaña? En este momento estamos disponiendo de más de 20.000 dosis en, de, en vacuna antigripal pediátrica y en vacuna para el adulto más de 15.000 dosis. Solicitados y o sin indicación médica o con dosis anteriores colocadas en el carné de vacuna que ya se ha colocado, o sea, ya ha colocado anteriormente. Por eso es muy importante... El que puedan recibir el año pasado, no muchas personas que estaban destinadas a esta vacuna asistieron. Y la verdad que el reforzar las casi 19 mil, perdón, 219 mil dosis que vienen directamente destinadas a estos grupos sería muy importante para poder estar protegidos. Y sobre todo este año, que se ha hecho un gran esfuerzo de nación para poder adquirir la vacuna antes y poder comenzar la vacunación antes. La verdad que, bueno, por eso mismo lo llamamos a a los centros de salud, a concientizarse cada uno, la importancia, sobre todo los grupos de riesgo, o sea, todas las consecuencias que puede producir el, el contagiarse de estas enfermedades en las cuales tenemos la oportunidad de poder recibir esta vacuna en forma gratuita, tanto esta como vacunación COVID y todas las vacunas de calendario en sí. Así que bueno, los esperamos por todos los centros de salud a partir de hoy que se da la apertura y ya va a comenzar la vacunación normal, eh, a partir de mañana el lunes ya estaría vacunándose en todos los lugares. Bien, buen inicio.